Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a otro video Y bueno, chicos, hoy les voy a enseñar un jugador Joder, la tos Un jugador que, bueno, se está destacando muchísimo, ¿vale? Y pues que más... Ahí vienen que se pasó Bloodbat ¿Qué coño? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bloodbat Se pasó Hypersonic Se pasó Bloodbat Se pasó Cataclimbs, el nuevo y el old Se pasó Deadlocker versión 3 Se pasó Yatagarasu y ahora se va a pasar de Ultimate Pace. En tan solo una semana. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan, en serio? ¿Cómo se quedan? Bueno, una semana Y, y unos cuantos, dos días o tres. Yo qué sé, ¿vale? Pero. <coughs> joder, joder. Entonces. Yo me quedo flipando, ¿vale? Cuando vi est este jugador, o sea. Duró mmm, seis horas en directo. Pasándose ya a Tagaraz. Bueno, no se lo pasó, ¿vale? Pero seis horas en directo. ¿Ustedes creen que yo duro eso? Ja. Apenas duro dos horas y ya cuando termino estoy más muerto que, que, que quién sabe qué. Eh, pero que eh, flipo, flipo, flipo en colores, en sabores en, y en todo, ¿vale? Que, o sea, es, y es que lo, lo, lo que más me hizo flipar es que es un niño como de, como que, como 13 o 14 años o 12, yo que sé. La voz se le escucha y o qué tal que tenga 15, no, no, no, no sé, ¿vale? Porque la voz la tiene muy aguda, ¿vale? Y parece que tuviera 15, no 13 o 12, yo que sé, pero es que. Tener eso, o sea, pff, no, yo flipo Yo me quedé flipando, ¿vale? Yo me quedé flipando con este niño, supuestamente niño, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Porque puede tener más de 15 años, ¿vale? Y puede tener voz de niño, pero bueno Flipo Flipo en colores y en sabores, ¿vale, chicos? Flipo en colores y en sabores, en todo lo demás, ¿vale? Y pues bueno, ese fue el video de hoy Quería informarles solo esto, ¿vale? Que pff, está arrasando un niño ahora, un niño en la comunidad, ¿vale? Que se ha pasado ya y atacará su... Bueno, lo que dije ahorita, ¿vale? Así que, pues, bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo Ya saben, no a dejar un likecito rico, ¿no? Rico, ¿no? Rico, ¿qué coño? Dije, ¿vale? Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!